Constitución Política de la República de Nicaragua Título Cuarto, Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Capítulo IV. Derecho de la familia Artículo 70. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y del Estado. La persona, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del Plan de Desarrollo Humano de la Nación. Thank mm -hmm. you.